olvides cuidarla por si mañana en vez de verla te toca imaginarla si crees que ya la tienes en tus manos estás muy equivocado tal vez mañana en lugar de verla solo puedas imaginarla y por qué porque no la valoraste no le diste el amor que se merecía y mírate hoy sin saber qué hacer para conquistarla de nuevo hola amigos les saluda ricardo niño sean bienvenidos a b lifers cuídala hazlo hoy y siempre Enamórala todos los días así como una flor necesita agua para crecer justo así es una relación agrégale todos los días un poco de amor, no lo olvides. Muchas veces cometemos el error de pensar que tenemos a alguien en nuestras manos, que sin nosotros no puede vivir, y lo creemos a un punto en el que sentimos que nos necesita para ser feliz sin saber lo equivocados que estamos. Solemos dejar que las cosas pasen y ya. Que en caso de haber algún problema, sea la otra persona quien busque solucionarlos. Y tal vez, si la queremos. Tal vez, si haya algo de amor en nuestro corazón, pero no lo valoramos. O tal vez sí, pero no lo suficiente. Las personas se cansan. Todo corazón que no recibe amor, se cansa de continuar. Las mentiras cansan. Las promesas sin cumplir cansan. El dolor cansa. Si bien la vida no es nada fácil, de hecho en ocasiones suele ser bien dura, no podemos permitirnos estar con alguien que nos haga las cosas aún más difíciles no puedes y lo peor no puedes ser ese alguien si ella está contigo es porque algo bueno vio en ti porque quiso arriesgarse a ser feliz a tu lado porque mírala es hermosa tiene toda una fila de pretendientes pero decidió darte una oportunidad y la vas a desperdiciar Tal vez en estos momentos no lo ves, pero cuando ella decida alejarse, te va a doler. Y vaya que lo hará. Te darás cuenta que no encontrarás a nadie igual que ella. Que tu felicidad se habrá ido con ella, porque precisamente era ella quien se encargaba de mantener la llama entre ustedes. Llama que decidiste apagar con tu indiferencia aún no comprendes lo valioso que es el amor hombre no todos consiguen a alguien tan especial como ella no todos tienen esa dicha y tú que aún la tienes no la valoras mírala ella está ahí esperando por ti y lo hace porque aún siente un poquito de amor pero si no haces algo ese se acabará y ella no tendrá más remedio que irse y lamentablemente todo será por tu culpa ok entiendo que a veces las personas se van de nuestra vida porque simplemente ya no quieren continuar en ella pero debemos estar conscientes que hay otras que mueren por quedarse y hacen todo lo posible porque les aceptemos y eso nos gusta el problema surge cuando no sabemos qué hacer con tanto amor. Y eso ocurre cuando en realidad no sentimos ni un poco de amor por nosotros. Cuando no sabemos apreciar el amor de alguien. Es porque la verdad no sabemos apreciar ni el que sentimos por nosotros. Porque una persona que se quiere y se ama de verdad, sabe muy bien cuánto vale un corazón enamorado. Sabe muy bien cuánto valen unos sentimientos ajenos y esta no es capaz de hacerlo sufrir pero tú campeón estás muy cerca de caer y te lo digo directamente si no la valoras hoy mañana te tocará verla a caminar de la mano acompañada acompañado de otra persona enamórala hazlo hoy Mañana y pasado mañana. Hazlo hasta cansarte. Hazlo porque se lo merece. Si ella pone de su parte para que la relación marche bien, ¿por qué tú no? Hazle entender que ha sido su mejor elección. Que aunque hay límites y miles de personas allá afuera, tú te encargarás de hacerla feliz y darle todo el amor que merece ella vale oro y lo sabes y lo mejor es que ella lo sabe las mujeres son así son decididas y saben lo que quieren y a quién quieren y ella puede quererte pero si no le haces feliz puede alejarse aún con el corazón enamorado puede hacerlo y cuando lo haga comenzarás a apreciarla porque así somos. Y lo más probable es que intentarás reconquistarla. ¿Y sabes qué? Tal vez no tengas éxito. Tal vez sea demasiado tarde. Amigos, esto es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Amigo, amiga, cuida a tu pareja. No esperes a perderla para comenzar a valorarla. Nunca sabes cuándo la vida... Aparte de tu camino a esa persona, lo cierto es que hay personas que llegan a nuestra vida para hacernos felices y por andar pensando en no sé qué cosas las dejamos ir. No cometamos ese error, al menos no otra vez. Si el destino colocó a una persona así en tu camino, cuídala, valórala y cuida sus sentimientos así como te gustaría que cuidasen de los tuyos nadie merece que jueguen a quererle nadie merece que le hagan perder el tiempo y mucho menos alguien que lo ha dado todo por hacerte feliz no lo crees si ya no quieres estar con él ella dile dile que ya no puedes continuar dile que te sientes confundido, confundida o si hay alguien más, dile también pero si no es así y quieres seguir ahí si de verdad quieres continuar a su lado lucha por ella entonces no permitas que su amor por ti disminuya no permitas que deje de quererte cuando el amor se apaga a veces es muy difícil volverlo a encender créeme de que... Ir a alguien por estar pendiente de otras cosas. <ríe> y bueno, ya sabemos lo que ocurrió después. No sé cómo hacer para que se quede a mi lado. Y esa es la excusa más absurda que puede estar. ¿Aún no entiendes que ella te dio todas las herramientas? Tú solo debes saber cómo usar cada una de ellas. Si sientes que estás perdiendo, reconquístala, hazlo hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te pido que por favor me dejes en los comentarios un emoji de una mariposa, así sabré que has llegado hasta el final. Y que bueno, este contenido te está gustando. También me gustaría que por favor me regalaras un buen like, te suscribieras y activaras la campanita de notificaciones. Así te avisará cada que suba algún video. Soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima.